¿Alguna vez volviste a percibir a un ser querido que había muerto? Si es así, es más normal de lo que crees. Habitualmente, ocurre justo antes de dormir o inmediatamente tras despertarnos. Notamos su presencia, lo vemos, oímos o nos toca. Directa o indirectamente, nos transmite tranquilidad, que todo está bien, que no tenemos que preocuparnos y nos pide perdón si hiciera falta. De esta manera, facilita superar su pérdida. No importan los años que pase, es normal volver a sentirlo como si estuviera vivo. No obstante, por vergüenza, muchos testigos evitan compartir estas experiencias.